cápsula veremos cómo podemos organizar la información de la unidad de formación dentro de Canvas. Para eso vamos a utilizar la sección de módulos o en el caso de las materias contenidos donde usted puede agrupar de acuerdo a su diseño por, por medio de módulos la información contenida dentro de la unidad de formación. En el caso de una materia dentro de un módulo usted puede agregar todo y organizar todos los contenidos que pueden ser desde una página de contenido, una tarea, una evaluación, un archivo, algunos foros en caso de que existan, eh, textos de encabezado, ligas externas, ligas a herramientas externas. Usted puede agregar ya sea nuevas tareas o tareas que ya haya creado desde la sección de tareas. Dentro de, este, de esta sección pues nosotros vamos a organizar los contenidos de acuerdo eh, al orden en el que se van a ir eh, viendo los contenidos dentro del curso. Usted puede llevar una secuencia de aprendizaje donde podamos tener una, una página de contenido, una actividad y en esta actividad pues cual, ¿qué son los entregables que pueden tener, incluso puede llegar a agregar un examen. Y esto lo puede ir organizando de manera secuencial y esto es lo que se va a mostrar al alumno de tal forma que él siempre tenga una organización de los contenidos que va a estar viendo En el caso de un módulo, nosotros podemos agregar la información, ya sea por módulo, donde podamos tener bien identificados por medio de un nombre, en qué módulo estamos parados, eh, la descripción del módulo y las actividades que van realizadas dentro de ese módulo. Si hay algún examen que se te tenga que presentar, eh, también así podemos tener bien organizado desde el reto, la descripción del reto, las evidencias y las actividades individuales que van incluidas en ese módulo de una manera muy estructurada donde el alumno siempre va a tener la información al alcance o que pueda tener ligas a sitios externos. <música>